¿Listo? ¿Quieren guerra? ¿Quieren batallas? El mundo y me parece justo. Oh. Tienen todos que venir. Eh. Teorema que se mete en el arte. Deja que pegas. Soy el Che Guevara. Ay, última más rara te mata. Me dicen teorema Emiliano Zapata. Porque estoy en esta conquista y guerreo como lo hace el ejército zapatista. ¡Tiempo! Ahora toca tu minuto y tu temática es la paz. La paz. Esto es que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo suena que? ¿Cómo suena qué? Ok, todos juntos, ¿cómo suena? Y dice: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yo quiero la paz, pa, pa, pa, pa. yo le voy a disparar si tú no puedes salir. Ay, tú quieres la paz, yo quiero la paz para compartir. Dije hoy día de la paz me voy a vestir: ¿Vengo de Mahatma Gandhi o de Martin Luther King? Te falla, quieren la paz, la paz para nada. Yo doy la paz como pez espada. Teorema está de vuelta y ya no falla. ¿Sí? Teorema está de vuelta y dura solo una batalla. Ay. No quieres paz, la paz la quieren miles. Uh. En la paz no existen los proyectiles. Uh -huh. Colocan a los dos pacíficos de Chile en el planeta de los simios. No aceptan a los mandriles. Hey, yo te doy de la paz hasta. Sabes que en esta la acabo en el track Quieres la paz, quieres la paz Y la paz no tienes contra el meta Le coloqué una flor a tu escopeta Última ay, Eso se llama usar el concepto yeah. Lo tengo, ya quedaste muerto Uy, me equivoqué Porque en la paz no se ocupa eso Tú quieres paz y voy a Desfenestrar tu cuerpo yeah.